Venido a pensar que estas personas están desaparecidos, porque esto implica una, una contradicción más que jurídica, filosófica. Si se está desaparecido no se está, igual que estar ausente significa que no se está. Entonces, creo que lo importante no es solo que aparezcan, sino que no dejen de existir. El colectivo Voz de los Desaparecidos inauguró una muestra artística de carteles en el Zócalo de Puebla para visibilizar y sensibilizar a la sociedad acerca de la desaparición forzada. María Luisa Núñez Barojas, fundadora del colectivo, recordó que tan solo en el estado de Puebla suman alrededor de 2.500 familias que están buscando a sus seres queridos, por lo que exhortó a los poblanos a ser más empáticos en este tema y a exigir a las autoridades más acciones para encontrar a los que aún no han llegado a sus hogares. El proyecto de Narrativas y Memorias de la en México, es quien ha, ha sido el autor intelectual de, de este grandioso proyecto y va con la finalidad de seguir visibilizando este grave problema de desaparición en Puebla, que en Puebla nos siguen faltando por lo menos 2.500 personas en casa. En Puebla hay por lo menos 2.500 familias con una silla vacía esperando a que nuestro familiar pueda regresar e incorporarse a su vida de la cual ha sido arrebatada. La exposición artística llamada Narrativa y Memorias de la Desaparición en México fue inaugurada el sábado 23 de julio en el Zócalo Capitalino. En ella se mostraron diferentes carteles enviados por 92 activistas, artistas, estudiantes y la sociedad civil de varios estados de la República. No nos vemos bonitos aquí, claro que no, porque no es bonito, porque no es agradable, porque no es atractivo porque es aterrador estar en una situación así y por eso es importante darle visibilidad a este grave problema y por eso es importante que a través de estas narrativas que buscamos sean diferentes que buscamos que cambie el discurso hegemónico de que las desapariciones no existen de que las mujeres desaparecidas se van con el novio de que los hombres desaparecidos andan en malos pasos claro que no es así la desaparición de personas es un delito y es el delito más atroz y más terrible y más oscuro que le pueda pasar a una familia. Y eso lo debe saber la sociedad para que se sumen también a buscar a nuestros desaparecidos y para que se cuiden de no desaparecer quienes hoy pueden andar caminando libremente en este espacio. La exposición fue vista por cientos de poblanos que transitaban en el corazón de la ciudad, quienes al apreciar los carteles mostraron empatía y se sintieron preocupados por la desaparición forzada. Eh, todos los carteles que están exhibiendo este, explican todo lo que sienten las personas al perder a alguien y también lo que pasa que no dicen las, los oficiales o las, lo, el gobierno de que desaparecen tanta gente en, en, en poco tiempo y pues yo, yo pienso que está bien porque así alzan la voz y la policía sabe que no está, este, que no se van a quedar callados todo el tiempo y que vamos a alzar la voz para que nos den justicia por las personas que desaparecieron. A mí me parece muy buena idea porque lamentablemente en mi situación yo estoy pasando por lo mismo, tengo un familiar desaparecido y me parece muy buena la idea, porque no solamente somos nosotros, son millones de personas que lamentablemente está pasando por todo esto. Yo tengo un hermano desaparecido, tiene dos meses y medio aproximadamente, él desapareció el 13 de mayo de este, de este año, igual este, él tiene 24 años, este, desapareció saliendo de su casa, no, desde ahí no sabemos nada de él. Es muy fuerte, ¿eh? o sea, sí me dan ganas de llorar. O sea, no, no conozco personas que se hayan desaparecido, pero sí es muy triste que tengan que hacer este tipo de cosas para llamar la atención de las autoridades. Rosa y Estela iban al mercado y no volvieron. Sus zapatos con costras de lodo fueron encontrados en una fosa. Nadie pensaba en no volver, no se piensa en eso nunca, pero en algún punto del camino se cerraron sobre sus espaldas los árboles más negros, las ramas más hirientes, las piedras y las dagas, las sogas, los costales, los disparos. México es un interminable zompantli, un país donde el águila se para en las espinas de la desgracia y cava y cava con el pico hasta que la tierra se abre y la devora.